Cuando hablábamos de los alerones, decíamos que poníamos placas laterales para sellar esta zona de alta presión y baja presión para que no se rellenaran automáticamente, sin nosotros quererlo. Eh, claro, cuando nosotros estamos utilizando el suelo de nuestro vehículo, ¿cómo pones una placa lateral si tienes el suelo allí? Pues ahí vino la segunda idea revolucionaria, que es decir, pues sí, vamos a poner una placa lateral. Evidentemente, como el coche tiene suspensión, no puede ser rígida. Pusieron unas faldillas articuladas, unos elementos que simplemente iban... Bueno, fueron cambiando de diseños con unos muelles, con unos elementos elásticos y eh, con unos eh, tubos cerámicos que iban arrastrando por el suelo, físicamente arrastrando por el suelo. Claro, la gente le miraba como locos. Lo que hacían era intentar sellar el coche contra el suelo de tal manera que esa baja presión no se rellenase. La el rozamiento que generaba era mucho menor que la ganancia que lograban en las curvas. Eh, a esas velocidades eran materiales cerámicos porque se calentaban muchísimo. O sea, a nuestras velocidades podríamos funcionar, pues a lo mejor quizás con polietileno, por ejemplo, que es el. El plástico este que se utiliza para las tablas de cortar los alimentos, que desliza mucho y es muy duro, y se utiliza para las deslizaderas o de los botes de Lomboa, etc., podría ser una buena, una buena opción. El caso es que, si nosotros logramos sellar toda la parte inferior del vehículo, generamos un inmenso alerón con toda la superficie en planta del vehículo, una baja presión que nos aspachurra contra el suelo. No todo iba a ser ventajas, evidentemente tenía muy serios inconvenientes. El primero de ellos es, claro, si tú logras una carga dinámica brutal, puedes lograr unas velocidades de paso por curva exageradas que funcionan solamente si esta baja presión se mantiene. Estas faldillas, lógicamente al ser mecánicas, también podían fallar, se podían romper con un golpe, con un piano, se podían quedar obturadas en la parte superior, con lo cual, ¿qué es lo que ocurría? Que se rellenaba la baja presión inferior y de pronto perdías el agarre. Si lo perdías en una curva y sin darte cuenta, evidentemente podía causar y causó algunos accidentes muy graves. Y segundo inconveniente y también muy importante es, eh, ya sabemos que en el efecto suelo, eh, el agarre disponible, la carga aerodinámica, depende muchísimo de la altura libre al suelo. De hecho, eso produjo una especie de carrera por bajar los chasis y eh, ir disminuyendo el recorrido de las suspensiones hasta básicamente inutilizarlas y confiar solamente en la ligera flexión de los neumáticos porque lo que querían era que la garganta del Venturi estuviese a determinada altura que era donde producía el mayor agarre aerodinámico. con lo cual iban rigidificando las suspensiones de hecho llegaba, al final flexaban más los trapecios que los propios muelles porque eran suspensiones durísimas eh, para mantener esa altura los coches eran dificilísimos de conducir, muy incómodos tenían unas frecuencias naturales altísimas eran <ríe> parecía una batidora, los pobres pilotos iban machacados eh, además tenía un inconveniente que es eh, el, por poising que llaman, no es muy bien como se dice en castellano. Eh, cuando el coche empezaba a, evaluar, a variar su ángulo de ataque, el centro de presión del vehículo se iba variando hacia adelante y hacia atrás, con lo cual el agarre, lo que decíamos, empezaba a aumentar y a disminuir en cada uno de los ejes de una manera descontrolada. Eh, además es cuando se adelantaba el centro de presión lógicamente se aplastaban más las suspensiones delanteras, con lo cual bajaba más el morro, se producía más agarre todavía, hasta que llegaba un momento que los, los muelles volvían a saltar y se producía el efecto contrario se trasladaba a la parte trasera, con lo cual el coche iba un poco cabeceando como un barco en una tormenta era incomodísimo de conducir y además el agarre se volvía muy inestable ese es un serio inconveniente por el cual, por ejemplo en los monoplazas de subidas en montaña que tiene unas, unas reglamentaciones muy libres, no es habitual el empleo del efecto suelo precisamente por eso, porque el suelo por el cual se circula, que es el mismo que utilizamos nosotros, son carreteras abiertas al público, que no son circuitos perfectos, perfectamente lisos con unas alturas totalmente controladas, sino que lógicamente pues tienen baches, tienen grietas, etc. Y es muy difícil mantener una altura constante que al piloto le dé un agarre constante. Lógicamente cualquier cosa bajada en el efecto suelo sube y baja. Y el, ese agarre disponible varía mucho, con lo cual es muy difícil saber en realidad cuánto, de cuánto agarre dispones. En el caso de los coches de inercia se podría tratar de aprovechar esta construcción, por ejemplo, utilizando el respaldo del asiento como la parte inferior del suelo en la parte trasera. Eh, y si, por ejemplo, carenas las ruedas, acabarías obteniendo algo parecido a una especie de catamarán, con las ruedas carenadas y un gran, una gran abertura central que, eh, acompañando la espalda del piloto, vuelva a emerger hacia arriba de tal manera que puedas reconducir ese flujo para disminuir la resistencia aerodinámica como en todo caso la carga aerodinámica que ibas a lograr iba a ser muy modesta podría ser un camino de investigación a la hora de diseñar un coche de inercia desde cero en el caso del automovilismo estos inconvenientes eh, originaron que se prohibiera el, el efecto suelo se obligara, bueno en Fórmula 1, en otras categorías no se obligara a utilizar eh, fondos planos y solamente se permitía eh, del eje trasero hacia la parte trasera lo que es la parte del difusor, que tanto se habla en Fórmula 1 eh, con lo cual trabajan de esa parte hacia atrás para tratar de producir un, un efecto suelo. Nos vemos en el próximo capítulo.